Quiero recordar a mi maestra Elenita Martínez. Fui maestra de quinto primaria, una maestra que llegaba siempre puntual a la clase, con su clase preparada, nos acompañaba en todo momento para cuando algo no entendíamos, nos escuchaba, nos saludaba con cariño. Eso lo evoco y lo recuerdo con cariño. Posteriormente, llego a mi escuela normal en una oportunidad como rectora y en este momento evoco a mi rectora, Mary Luna Santos, aquella mujer... Que me enseñaba cómo cuando pasaba por los pasillos de la escuela nos saludaba con su altura y dignidad y elegancia, nos recordaba que un rector debía estar muy pendiente de su comunidad, con firmeza nos atendía en los actos de comunidad, la elocuencia, eh, la claridad de sus discursos, eh, esa firmeza de un maestro. Por eso eh, quiero dar, decirle gracias maestras.